Impuestos e inversión. Un incentivo fiscal a la inversión aumenta la demanda de fondos prestables, como vemos en la recta demanda de sub 1 a de sub 2. Esto aumenta el tipo de interés de equilibrio, en este caso del 5% al 6%, y aumenta la cantidad de fondos prestables de equilibrio, como vemos en este caso de 1.200 a 1.400 euros. Si una reforma de la legislación tributaria fomenta la inversión, el resultado sería una subida de los tipos de interés y un aumento del ahorro.